con respecto a las preguntas eh, generales de anatomía, con respecto a la terminología anatómica, tiene que enfocarse muy bien en cuanto a lo que es un, un conjunto de órganos, un conjunto de tejidos, histológicamente hablando, conjunto de tejidos, que ustedes saben ya lo que va a conformar, que es un órgano. Bien, entonces pueden hacer preguntas básicas, generales, con respecto a eso de los órganos. Que los órganos podemos definirlo como un conjunto de tejidos que cumplen una función específica. También en cuanto a ese conjunto de órganos, vamos a formar ya los sistemas o los aparatos. Los sistemas, acá diferenciándolos de los aparatos, acuérdense que los aparatos, principalmente los órganos, van a estar en conjunto y van a formar una función en específica. Un ejemplo el aparato urinario, que es la función de esto es excreción de sustancia. Eh, por ejemplo también el aparato respiratorio que también tiene una función específica, ya el sistema viene siendo un conjunto de órganos de diferentes partes, es decir de diferentes conformaciones que van a jugar una función en específica, todos en conjunto, por ejemplo el sistema digestivo que vamos a tener acá, que está conformado por el tubo digestivo y las glándulas anexas que serían ya el hígado, el páncreas las glándulas salivares y el tubo digestivo por completo. Con respecto a la parte del esqueleto, tenemos que dividir el esqueleto en dos porciones. Un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el que se encuentra en el eje del cuerpo. Aquí vamos a tener los huesos que están en el eje del cuerpo, que son eh, la cabeza y específicamente los huesos del cráneo. También tenemos ahí la columna vertebral que pertenece al eje del cuerpo y la caja torácica. También otro hueso que está en el esqueleto axial, que no se menciona mucho, pero está ahí, que por lo general se le olvida mucho de ustedes, es el hueso hioides, que pertenece al esqueleto axial. También está dentro de este. Eh, con respecto a las articulaciones, recuerden que una articulación es la unión de dos o más huesos en una superficie. Dos o más huesos en la superficie ósea. Las articulaciones, principalmente la articulación de los huesos del cráneo, que son articulaciones planas, y también eh, con respecto a la articulación de los huesos del cráneo y la cara, mencionar ahí algunos, como por ejemplo eh, la articulación del bómen con el esfenoides, que eso es un tipo de articulación llamada esquindelesis, la articulación de los dientes en las arcadas dentarias, que eso se llama una articulación fibrosa, que se llama gonfosis, y así sucesivamente. También con respecto a las articulaciones de los huesos de la cara, tenemos ahí una de las más importantes, que es la articulación temporomandibular, la cual esta es una articulación que tiene que ver específicamente qué tipo de articulación es. Si es una sinartrosis, anoten por ahí, si es una sinartrosis, diartrosis, enartrosis, anfialtrosis o sin Entonces, cada una de ellas tiene que saber la definición. Un ejemplo de la sindesmosis. Es una articulación que se da donde vamos a tener una membrana interósea que une dos huesos. Se hace la unión de los dos huesos a través de una membrana interósea. Por ejemplo, la articulación entre el cúbito y el radio, para tener un ejemplo. También, por ejemplo, está la articulación de la tibia y el peroné, que es otro tipo de articulación. Pero ya saben, articulaciones, sabes los nombres, que es sin artrosis, sin artrosis es sin movimiento de artrosis, es que tiene mucho movimiento, <coughs> anfiartrosis, más o menos ahí vamos a tener que son las articulaciones de la columna vertebral, que son una anfiartrosis, y la sintasmosis es una articulación fibrosa. También tenemos con respecto, a la <coughs> con respecto a la historia, tenemos ahí de la historia de la medicina, de la anatomía hablamos de, la, de los padres de la anatomía tenemos la padre de la anatomía moderna ahí estuvimos hablando de André Vesalius que es el padre de la anatomía moderna y también del padre de la anatomía antigua estuvimos hablando de Herófilo Herófilo es el padre de la anatomía antigua el cual mencionamos eh, la historia de este que fue uno de los primeros eh, en dar aporte a la, a la anatomía Haciendo disecciones de cadáveres, los cuales los sacaba de los cementerios que estaban inhumados, es decir, enterrados. Y este iba de madrugada con sus compañeros para disecar los cadáveres. Y antes de amanecer volvían y lo introducían en sus nichos. Eso es en cuanto a la parte de la historia. Eh, en cuanto a la parte de la anatomía, recuerden los tipos de anatomía. Tenemos que saber la anatomía descriptiva, topográfica, funcional que fue la primera clase que mencionamos eso en la introducción, también recuerden la, la, la definición de anatomía, que anatomía es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo humano, y ahí tenemos ya los tipos de anatomía, tenemos anatomía topográfica, que es la anatomía que se encarga del estudio, de la ubicación de los órganos, la anatomía descriptiva, que es la que se encarga específicamente de la descripción de un órgano, nos habla un ejemplo de la forma del órgano, la superficie del órgano, el color, la consistencia, todo eso es en la anatomía descriptiva la anatomía funcional, ya esta nos abarca específicamente la función per se del órgano eh, la anatomía quirúrgica, aquí hablamos ya de la parte clínica y la parte quirúrgica un ejemplo, en la parte de cirugía, vamos a hablar ahí de la cirugía de un órgano cuando se vaya a hacer el procedimiento quirúrgico, primero se lee cuál es la técnica que van a utilizar, sabiendo las estructuras más importantes que están en relación a esta eh, también eh, hablamos con respecto a las ciencias, algunas ciencias que son a, auxiliares a la anatomía. Tenemos por ejemplo la artrología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las articulaciones. Tenemos la miología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los músculos. La esplacnología la esplacnología es la ciencia que se encarga del estudio de las vísceras, es decir, los órganos. Y tenemos también, eh, la, tenemos también la osteología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los huesos. ¿Qué ciencia se encarga del estudio de las articulaciones? Mencionamos anteriormente que es la artrología, por ejemplo. Artrología. Ciencia que se encarga del estudio de la vísceras del cuerpo. Mencionamos también de la esplacnología que esa es una de las ciencias básicas. El término anatómico que se utiliza para describir las superficies articulares. Aquí vamos a hablar también de algunas superficies como son la cresta, eh, tubérculo, surco, apófisis, eminencia. Eso es en cuanto a terminología anatómica. ¿Qué es un surco? Ya saben que es un surco, es una estructura por donde pasaba, por ejemplo, algún vaso sanguíneo o alguna estructura nerviosa. Como por ejemplo a nivel del cráneo, los surcos de la arteria meningia media que se ven a nivel de la bóveda craneal. Eso ya en cuanto a definiciones Saber específicamente qué, a qué se refiere cada una de estas En cuanto a los planos anatómicos Hablar de los planos anatómicos Saber cuáles son los tres principales Y qué, cómo dividen el cuerpo cada uno de ellos Sabemos que el plano, los planos que existen son El sagital, el coronar Y el plano trans, transversal o horizontal Ya luego existen otros planos que son secundarios Como son el plano oblicuo El plano parasagital pero saber específicamente cómo dividen el cuerpo los planos básicos anatómicos en cuanto a la ubicación de un órgano también y o la ubicación de la estructura del cuerpo humano tenemos acá saber los términos caudal medial, eh, medio lateral, cefálico o craneal eso ya en cuanto a los términos que tienen que saber y especificar que es caudal, caudal es próximo a los miembros inferiores o distal, tenemos ahí mediar que es próximo a la línea media, medio que es en el mismo centro, en la misma, en la misma línea media, lateral que es los externos, es sinónimo externo o lateral, mediar es sinónimo a interno, cefálico es próximo a la cabeza. En cuanto Muchas preguntas de articulaciones que podemos realizar. En cuanto a los músculos, saber de los músculos también, los tipos de músculos. En cuanto a la clasificación de los músculos, saber qué es un músculo digástrico. Un músculo digástrico es aquel que se une, que tiene dos vientres unidos a través de un tendón intermedio. Conocer también lo que es un músculo bíceps. El bíceps es un músculo que tiene dos cabezas que se unen inferiormente o distalmente en un tendón común. Dos cabezas. Un tríceps, el tríceps que son tres cabezas que se van a unir en un tendón común, en su inserción distal. Las tres cabezas o las dos cabezas van a tener orígenes distintos, pero distalmente se van a insertar en un mismo tendón. Eso en cuanto a la definición de músculos y la clasificación de ellos. Un cuádriceps ya sabemos que tiene cuatro cabezas que se originan en diferentes lugares y se unen en un tendón común músculos que presentan por ejemplo, otra parte acá tenemos, otras clasificaciones los músculos peiniformes bipeniformes y los polidigástricos, que serían otras clasificaciones ahí mismo dentro de las clasificaciones de los músculos en cuanto a ya a la cabeza y el cuello vamos a hablar ahora con respecto a los huesos del cráneo saber que el neurocráneo, cómo está conformado y cómo se divide el neurocráneo y el neurocráneo, saber ya que estos son los huesos del cráneo per se Los cuales se dividen en bóveda y base Y saber cuáles son las estructuras que lo conforman Aquí enfocándose también en la base del cráneo Con los agujeros Específicamente los agujeros acá El agujero ovar Agujero redondo, redondo, redondo mayor El agujero espinoso o redondo menor y el agujero rasgado posterior y el magno. Esos serían los agujeros principales que ustedes tienen que manejar para fines de exámenes. Ya los demás, los chiquiticos, eso no tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los puntos craniométricos, que son es muy importantes saberlo también. Los puntos craniométricos y sus patologías, que serían ya la parte de las osificaciones tempranas de la sutura. Por ejemplo, aquí tenemos los puntos craniométricos más importantes. El asterium, el terium. Bregma y lambda. De esos ya saben que el asterium es un punto craniométrico donde se une el hueso frontal, el ala mayor del efenoides, la escama del temporal y el hueso parietal. Ese es el asterium. Asterium, unión o punto craniométrico anterior inferior donde tiene forma de una H y aquí se unen los huesos parietal, frontal, ala mayor del efenoides y la escama del temporal. Luego tenemos acá el bregma, que es el punto de unión entre la sutura coronal y la sutura sagital. Es un punto craniométrico, también llamado fontanela anterior, en los recién nacidos. Y este punto de unión, saberse en qué tiempo se cierra. El cierre de esta, del bregma o la fontanela anterior, se cierra de un año a un año y medio. El lambda, este se cierra, acá la fontanela posterior, esta se va a cerrar de uno a dos meses. Es el punto exacto donde debían cerrarse. Ya el cierre prematuro de esas suturas, el cierre prematuro de ella, vamos a tener eh, la sinostosis... Saber ahí, anoten, sinostosis... los tipos: ¿qué es una escafocefalia? Aquí saber cuál es la sutura específica que se cierra antes de tiempo, escafocefalia. Saber lo que es una oxicefalia y específicamente cuál sutura es la que se cierra prematuramente. Y así sucesivamente, enfocándose en esas. También conocer eh, los puntos, como por ejemplo la hidrocefalia, que aquí la fontanela no van a estar cerradas, sino que van a estar abombadas debido a que hay un aumento de líquido cefalorraquídeo a nivel intracraneal. Eh, también con respecto a otros puntos craniométricos a nivel de la cara, eh, por ejemplo, el ínium el occipucio la síntesis mentoniana, el ángulo de la mandíbula, que es el gonion, y el nasion, que serían ya los de la cara. Ya con respecto a la parte de fosas nasales, por ejemplo, en fosas nasales, recuerden que los huesos de la cara ayudan a formar las fosas nasales, y esto es muy importante, tanto las fosas nasales, las paredes laterales, el techo, el piso, como el tabique nasal. El tabique nasal está formado por dos partes óseas, dos porciones óseas. Tenemos acá la porción anterior del tabique nasal que está formado por el hueso et etmoides, específicamente la lámina perpendicular del etmoides. Posteriormente tenemos la formación del bómer que ayuda a formar este tabique nasal. Y ya lo otro, la porción más anterior es el cartílago nasal que ayuda a formar también parte del tabique. Pero este tiende a desaparecer en el cadáver. Cuando ya están en el proceso de la descomposición, también saber las coanas. La coana mencionada que es el orificio nasal posterior, que se comunica la nasofaringe con, con, con la fosa nasal, separa o comunica esas dos estructuras. También eh, con respecto a la cavidad orbitaria, que hemos dado ese tema: cavidad orbitaria, que es la porción ósea. En la cavidad orbitaria saber cuáles son las estructuras que forman la cavidad orbitaria Y específicamente las paredes de la cavidad orbitaria eh, Y los huesos que la ayudan a conformar Ahí tenemos el hueso frontal Específicamente formando la pared superior El palatino formando tanto parte de la pared inferior Específicamente la lámina orbitaria o la apófisis orbitaria del palatino La lámina papirácea, recuerden eso cuando le saques el nombrecito, lámina papirácea, ahí hablamos del etmoides. Específicamente, la cara orbitaria del etmoides, que pertenece a las masas laterales. La, cara, la porción orbitaria del maxilar, que viene formando parte del piso de la órbita. Y la porción orbitaria del esfenoides, que forma parte de la pared lateral. Eh, vamos ahora a ver algunas preguntas. Por ejemplo, aquí tenemos... Un masculino de 29 años de edad, el cual llega a la emergencia presentando una herida contusa. A nivel de la región frontal, llega hasta el hueso, llega hasta el hueso, acompañado de sangrado profuso. ¿Cuál es la capa del cuero cabelludo que hay que suturar? Acuérdense, las capas del cuero cabelludo, ¿cuáles son? Entonces aquí tenemos, ¿cuál es la capa del cuero cabelludo que hay que suturar para hacer una hemostasia? evitando el sangrado acuérdense de la hemostasia que es la presión que usted hace para evitar el sangrado a cualquier nivel por ejemplo si hay, un ejemplo, por ejemplo, si hay una herida a nivel del miembro superior usted simplemente le hace presión y eleva el miembro ya usted está produciendo la hemostasia entonces en el cuero cabelludo recuerden las capas una por una, cuáles son bien, y la más importante que se dijo cuál es la capa más importante entonces aquí vamos a tener diferentes capas la capa periódica, tejido celular subcutáneo, el diploe, el epicráneo y tenemos también la neurótica Bien, eso sería lo que ustedes tienen que saberse de cuero cabelludo en cuanto a la importancia clínica. En, también en cuanto a los pares craneales, por ejemplo, las estructuras, los pares craneales que se encargan de de la inervación o específicamente inervación de la cara tenemos acá que en la cara hay dos pares craneales tenemos uno que se encarga de la inervación de la sensibilidad de la cara que es el nervio trigémino y el otro que se encarga de la inervación de los músculos de la cara que es el nervio facial eso tenerlo siempre pendiente sensibilidad y musculatura saber también de la parte de los huesos del cráneo específicamente a nivel de la base del cráneo otros nombres por ejemplo el clibus ¿Qué es esa cosa? El clibus. El clibus se encuentra localizado a nivel de cuál de los siguientes huesos. Saber específicamente a qué hueso pertenece el clibus. Eso es importante. Porque si usted no se sabe las porciones de los huesos, ya usted va a estar con una laguna ahí. Entonces, saber específicamente a qué hueso pertenece. Eso quiere decir que usted tiene que saber cada hueso con sus porciones. Por ejemplo, la lámina cribosa a quien pertenece, que es el etmoide. Eh, la silla turca, a quien pertenece, que son los fenóides. Eh, ¿Qué otra cosa? El conducto auditivo externo, eso pertenece al temporal. El conducto aditivo interno temporal, y así sucesivamente. Bien. De los huesos... Ok. De los huesos que presentan senos paranasales, ¿cuáles no presentan senos paranasales? Especificar cuáles son los huesos neumáticos, que eso lo vimos. Los huesos neumáticos son aquellos que se encargan de almacenamiento de aire en su interior. Entonces, los huesos neumáticos, saber cuáles son del cráneo y de la cara, para que tengan pendiente eso. Por ejemplo, eh, el hueso etmoides, el esfenoides, el frontal, el maxilar, y ya usted sabe más o menos cuál usted va a descartar de ellos. Entonces, la pregunta arriba es, ¿cuál no es? Entonces, usted va a tener pendiente el no es. Bien, eso significa que eso viene siendo como una pregunta, ¿cuál es el siguiente hueso? son seno, ¿cuál es los siguientes huesos? ¿tienen senos paranasales? excepto, el excepto es lo mismo que el no excepto, entonces le van a poner todo lo que tiene y usted va a elegir cuál no tiene esa es una pregunta más o menos parecida el conducto aditivo interno ¿a qué nivel se encuentra? ya más o menos mencionamos, si es en la bóveda craneal en la fosa craneal anterior, en la fosa craneal media fosa craneal posterior usted, usted va a ubicar en los pisos, aprende a hacer todo escalonado Piso anterior, ahí tenemos tal cosa, tal cosa y tal cosa. Piso medio, ahí tenemos tal cosa, tal cosa y tal cosa. Si te vas a los agujeros del cráneo, en orden, con los pisos. Ah, mira, pon el piso medio, está fulano y fulano. ponse por ahí, pasa fulanito y fulanito. Sabe la estructura exacta que pasa por esto. En cuanto a los músculos de la cabeza, músculos de la cabeza, conocer de los músculos de la cabeza, por ejemplo, músculo de la cara, cuáles son los músculos de la cara, y la característica de ellos, los músculos de la cara, saber que todos están inervados por el nervio facial, para hacer músculo de la cara usted tiene que saber que está inervado por el facial, todos tienen una inserción móvil cutánea, también son eh, músculos constrictores o dilatadores de los orificios de la cara. Esas son características que tienen esos músculos. Eh, músculo elevado, eh, aquí los grupos. Músculo un ejemplo elevado, encargado de la elevación de la comisura labial bilateralmente Para sonreír, también llamado músculo de la alegría Ya eso es una característica Si usted no se es, si no es leyó eso O no se dio en clase Que se dio en clase, claro está Que ese músculo, también llamado músculo de la alegría Ya le dieron el, la, la, la puntada clave músculo de la alegría, ¿cuál es? entonces te viene músculo facial, ¿cuál es el músculo de la alegría? que usted pueden puede sonreír sin tenerlo específicamente entonces, y se habló también que los músculos por ejemplo, aquí tenemos músculo risorio psicomático mayor, psicomático menor bucinador y por ejemplo músculo elevador del labio superior ahí, usted tiene que ir pensando ok, músculo que se encarga de la elevación de la comisura labial bilateralmente para sonreír también llamado músculo de alegría. Para sonreír, músculo de alegría. Entonces ahí sale una opción A o una opción B. Entonces primera impresión, aquí dice de que es risorio. Y usted va a pensar que es ese. Bueno, aquí dice sonreír. Para mí que es ese. Entonces, no se lleven de la primera impresión que ustedes vean. Porque puede haber otra cosita y eso puede ser un distractor muy grande. Ah, mira, pero dice para sonreír. Y aquí dice risorio. Obvio que es ese. Entonces, músculo encargado de elevación, de elevación y protrucción del labio inferior Que indica la duda, un ejemplo si usted está dudoso Ese músculo específicamente eh, Tenemos ahí que se encarga de la protrucción del labio inferior Por ejemplo, el músculo platisma, cigomático menor, bucinador, mentoniano, risorio Si usted no se sabe eso, así. Les recomiendo que busquen un cuadro de Kim Moore Que hay un cuadrito que le dice los músculos de la, de la cara ¿verdad? Y le dice la acción Si ustedes aprenden el músculo de la cara y la acción Ah mira, este músculo se encarga de eso específicamente Y ahí ustedes van a tener todo a su favor ¿Cuál de los siguientes músculos tiene su origen a nivel de la cara anterior del hueso cigomático? Esa sería inserción Obvio que se inserta en el hueso cigomático Entonces aquí tenemos músculo risorio cigomático mayor! Sigomático menor, oh, pero, y eso. Entonces, se inserta en la cara anterior del hueso cigomático, pero ahí hay algo raro. Depresor del ángulo de la boca y elevador del ala de la nariz. Esas serían preguntas más o menos. Que usted, si usted no sabe qué, porque ahí hay dos preguntas que pueden ser, en verdad, pero no. Son parecidas, pero no. ¿Qué músculo masticador se inserta a nivel del disco articular y del cuello de la mandíbula? Esa sería como una pregunta bien obvia. ¿Qué músculo masticador? Entonces ahí vamos a tener que hay tres que pueden ser la respuesta, pero hay uno que es la correcta. Entonces, ¿qué músculo masticador? Ya usted sabe que son cuatro músculos masticadores. Y ahí le va a salir una que no es los masticadores. Por ejemplo. Eh, músculo temporal, trigoideo medial, trigoidio lateral, macetero y vientre anterior del digástrico Ahí no le está diciendo cuál de los siguientes músculos no es masticador. Bien. Porque okay, ahí obvio salía uno a relucir que es del cuello, no de la masticación. Entonces, ¿qué músculo masticador se inserta a nivel del disco articular del de cuello de la mandíbula? Por ejemplo. Entonces ahí usted viene, busca también un cuadrito Que hay por ahí Músculos masticadores, son cuatro okay. Este va de tal lugar a tal lugar Apréndanse eso, de tal lugar a tal lugar es Fulano de tal, de tal lugar a tal lugar Es fulanito de tal, un ejemplo de la, Del arco cigomático Al ángulo de la mandíbula ¿De qué músculo estamos hablando ahí? Es el músculo macetero ¿Ya? Del arco cigomático Al ángulo de la mandíbula, ahí hablamos de macetero de la línea temporal superior e inferior a la rama ascendente de, de la mandíbula, específicamente la apófisis coronoides, eso esos músculos temporadas que se de lo contrario entonces si usted lo sabe así, ya usted tiene todos los puntos a su favor ¿qué músculo masticador se inserta a nivel? entonces más o menos así será la pregunta eh, son preguntas directas que usted no va a estar de que, oh pero y eso como por ejemplo, déjeme ver ¿Cuál de los siguientes pares craneales presenta su origen real a nivel del núcleo salivatorio, bla, bla, bla, y controla la secreción? Así, esa es una pregunta bien hecha. Entonces, ¿cuál de los siguientes músculos, no, cuál de los siguientes pares craneales presenta su origen real a nivel del núcleo salivatorio inferior para controlar las secreciones, bla, bla, bla, de la glándula parótida? Todo eso para preguntarle, ¿quién lleva la glándula parótida, secretoramente? Bien, pero aquí está, un poquito más larguito para que ustedes tengan, ¡oye! Oh, esa floritura. ¿Cuál de los siguientes pares craneales presenta su origen real a nivel del núcleo salivatorio inferior para controlar las secreciones de la glándula parótida? Entonces abajo le va a salir, ¿Cuál de los siguientes nervios en que alguien le va la parótida? Bien, entonces aquí tenemos diferentes nervios, oculomotor, hipogloso, trigémino, facial, glosofaringeo, vago, bla bla bla y así sucesivamente, entonces te va a detallar Exactamente cuáles de los pares craneales. Usted estudió pares craneales. Entonces se supone de que, que sabe pares craneales. Demuéstrenlo en el examen. Eh, por ejemplo, recordar: el núcleo ambiguo, el núcleo de tracto solitario, el núcleo salivatorio superior, el núcleo salivatorio inferior. Esos son los orígenes reales de los pares craneales y donde esos núcleos tienen que ponerle importancia, principalmente a esos, que pueden ser compartidos con otros pares craneales. Usted va entonces a buscar. ¿Cuáles son los pares craneales que comparten núcleo Y saber específicamente cuáles se están mencionando. Anota ahí núcleo ambiguo. Y pone en su examen o una hojita que usted tenga para hacer un resumen. Ah, mira, puede ser de craneal, de este pa tal pares craneal y este pares craneal. Núcleo de tracto solitario puede ser de este pares craneal, de este o de este. Le pueden salir tres, pero no le van a salir las opciones, los tres. Solamente uno de ellos tres. Bien. Mm, origen real del primer par craneal y el segundo par craneal, eso hay que saber también. ¿Qué músculo no es inervado por el tercer par Por ejemplo. ¿Qué músculo no es inervado por el tercer par craneal? Eso lo vimos ahora en la clase de los músculos del ojo. Entonces ahí te va a buscar cuál no es inervado por él. Por ejemplo, el oblicuo menor. Ay, oblicuo menor. Oblicuo menor, recto interno, elevador de papado superior, recto superior y el oblicuo mayor. Y eso. Mm. Entonces ahí usted va a hacer, Malabares. Oblicuo menor, recto interno, elevador de papado superior, recto superior, oblicuo mayor. Entonces, ¿cuál no es inervado? Ahí usted va a deducir y dependiendo de lo que usted haya leído, usted va a buscar específicamente cuál. ¿Qué estructura se encuentra lateralmente al tercer pal en la hendidura esfenoidal? Entonces eso, los, la persona que hablan de pares craneales, específicamente los tres primeros, ¿Qué estructura se encuentra lateral al tercer pal craneal en la hendidura esfenoidal? Buscar entonces la relación de esos pares craneales en la individua esfenoidal. Primera rama del nervio oftálmico de Willis, por ejemplo, esa es la primera rama del trigémino. Perdón, la primera rama del nervio oftálmico que da ahí a nivel de la individua esfenoidal. Sexto par craneal, nervio nasociliar, Vena oftálmica. Quinto par craneal. Esas serían preguntas que usted tiene que deducirme si de verdad usted leyó el tema. Usted obvio que me va a decir. Por ejemplo, otra cosa acá con respecto a los síndromes o a las lesiones de los pares craneales, el síndrome de Claude Bernard Horner, entonces relacionado con cuál de los siguientes pares craneales. Usted me va a decir ahí y va a demostrarme que usted sabe cuál es. Bien. Eh, si se le pide a un paciente Entonces aquí vamos a hablar de evaluación de los craneales. Si se le pide a un paciente que mire un objeto con el ojo derecho Que está hacia la derecha Con el ojo derecho que está hacia la derecha y hacia arriba Entonces va a llevar el ojo hacia hacia, hacia afuera y hacia arriba ¿Para qué? ¿Qué parcraneal estamos evaluando? Entonces ahí viene la pregunta ¿Qué paracraniales estamos evaluando? Ahí vienen los fulanitos Ustedes saben que todos los ojos le van a salir, obvio. ¿Cuál es el origen aparente de Entonces origen aparente de todos los aprendan, apréndanse los señores, como el padre nuestro. Bien, el nervio olfatorio, este tiene su origen aparente a nivel de olfatorio. Bien, el nervio óptico, este tiene su origen aparente a nivel de quiasma óptico. Bien, el nervio oculomotor, este tiene su origen aparente a nivel de la fosa interpeduncular del, del mesencéfalo. Bien, el, el troclear patético tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores. Padre nuestro. El quinto craneal tiene su origen aparente a nivel de la cara superolateral del puente. El sexto craneal tiene su origen aparente a nivel del de surco pontino específicamente por encima de la pirámide vulvares. El séptimo craneal tiene su origen aparente por encima de las olivas, en el surco pontino el octavo para cranear, que es lateralmente al nervio facial, en el mismo lugar, surco vulvopontino, por encima del de nervio glosofaringe. El glosofaringe, el vagio accesorio, tiene su origen detrás de la oliva, surco retroolivar. Y el hipogloso tiene su origen aparente a nivel del surco preolival o surco anterolateral. Entonces, apréndanse los nombres, surco pontino, surco pontomedular, surco, surco protuberancial, es la misma cosa que le están preguntando con diferentes envases. Arriba le pueden poner surco bulbo pontino con relación al facial. En la otra pregunta, más para abajo, cinco preguntitas más para abajo, le preguntan el punto medular con relación al nervio vestíbulo coclear. Y un poquito más para abajo le preguntan el, el bulbo protuberancial con relación al abdulce. Doctor, pero aquí no está la respuesta. Lea bien que ahí está. Eh. Ya saben los músculos extrínsecos del ojo Cuál es la estructura del linerva El nervio abducen, hacia dónde lleva la mirada El oculomotor, hacia dónde mira Ya saber ahí las lesiones Si hay el convergente o el divergente Si hay el toxipalpebral ¿Qué tenemos? Lesión de qué par craneal Un paciente que, te, que tenga Un lago oftalmo, que es incapacidad De cerrar los ojos Y toxipalpebral, incapacidad de abrir los ojos el, La lengua, señor La lengua ¿Qué inerva la, ¿Quién inerva la lengua? La inervación de la lengua, los dos tercios anteriores Recuerden, ¿Quién inerva la lengua? Los dos tercios anteriores, el nervio Facial, también eh, A través de la rama o cuerda del tímpano El nervio lingual también va a inervar Pero a, a partir de los bordes laterales De la lengua, los dos tercios anteriores También ¿Qué ocurre? Que en el tercio posterior de la lengua Es inervado por el nervio Glosofaringe, el tecio posterior Y los músculos de la lengua son inervados todos, excepto uno. Todos, excepto uno, ¿verdad? El nervio hipogloso y el músculo que no es inervado por el hipogloso es el músculo palatogloso, que es inervado por el nervio vago. Entonces ahí tenemos cinco pares craneales: trigémino, bordes laterales y dos tercios anteriores. Eso es en, en la parte sensorial. Sensitivamente vamos a tener acá que el nervio facial va a inervar los dos tercios anteriores para los sabores, la percepción de los sabores. El otro, que es el nervio glosofaringe, el tercio posterior. El nervio hipogloso, que va a inervar todos los músculos, excepto el palatogloso. Y el músculo palatogloso, que va a facial por el vago, nervio vago. Entonces, cinco pares craneales para la lengua, ya ustedes saben. Repártanse ahí como ustedes puedan. En relación al nervio auditivo, señala la respuesta correcta, como por ejemplo, aquí tiene, tiene dos ramas, el nervio vestibular y el nervio coclear eh, su lesión produce parálisis del músculo recto externo. Es un nervio sensitivo y motor mixto. Mixto entre paréntesis. Sus fibras motoras terminan en la protuberancia y bulbo. Tiene el nombre del nervio abduce. Entonces ahí te va a buscar lo que es correcto. Eh, señale con la opción correcta con respecto al nervio vestíbulo coclear, por ejemplo. Su función es controlar el sentido del equilibrio y la audición las ramas vestibular, receptores de los conductos semicirculares y vestíbulos. Ahí tenemos trículo y sáculo. La rama coclear, receptores en el órgano de corti del conducto coclear. Penetra al cráneo por el conducto auditivo externo. Por ejemplo, esas son preguntas ya que usted para llenarla tiene que por lo menos razonar un poquito. ¿Quién determina la secreción salivar de la glándula parótida? Nervio de Arnold, nervio de Jacobson. Cuerda del tímpano, nervio tonsilar y el nervio aurículo temporal. Y eso, doctor. Mm. Entonces, son diferentes nervios. que Usted tiene que saber cuáles son los nombres que van a enervar la glándula parótida. El nervio de Arnold. Es el famoso nervio recurrente de Arnold. Ustedes hablaron de eso aquí. Cuando hablaron de que de inervación de, de algunas estructuras. Creo que el doctor allá mencionó eso. Nervio eh, de Arnold. Tenemos nervio de Jacobson. Cuerda del tímpano. Nervio tonsilares. Y nervio auriculo temporal. Ya de ahí usted se va. ¿A cuál pacraniaré? Oh, pero mire este fulanito de rama de tal nervio. Y ahí entonces tenemos. ¿Qué estructura se encuentra junto al glosofaringe en el foramen yugular? Es decir, con relación al nervio yugular. Al nervio yugular. Perdón. Con relación al nervio glosofaringio en el agujero rasgado posterior. Ahí tenemos diferentes estructuras. Que se encuentra específicamente con relación a él. Ahí tenemos arteria meningia posterior el décimo craneal que es el vago el onceavo craneal que es el, el accesorio seno petroso inferior y la arteria carotidina interna se encuentra junto, es decir, juntos van unidos ¿cuál estructura se encuentra junto al nervio glosofaringe? en el foramen yugular ¿con qué núcleo está relacionado el núcleo ambiguo, más o menos? ¿con qué núcleo está relacionado el núcleo ambiguo? es decir, la relación de ese núcleo tenemos núcleo elevatorio inferior, núcleo espinal del, tri, del trigémino, núcleo de trato solitario, núcleo gustativo de naguet y el núcleo eh, fenopalatino. Tenemos una pregunta aquí, un caso clínico interesante. Paciente masculino de 50 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo luego de una caída de un motor. Te supo, te supo ¿verdad? A la evaluación de en la emergencia, presenta fractura en el hueso occipital del lado izquierdo. Luego de recuperación, presenta dificultad para deglutir. Wow, mi amigo, pero ¿y qué es eso? ¿Cuál es el pal craneal afectado? Ya ustedes entonces van a hacer malabares si tiene dificultad para deglutir. Ahí nos vamos a hacer. Científico de la NASA. Tenemos nervio vago, hipogloso, accesorio, maxilar, facial. Entonces aquí tenemos paciente masculino, 50 años de edad, con traumatismo craneoencefálico severo, luego de una caída de un motor, a la, evaluación de la, a la evaluación en la emergencia presenta fractura en el hueso occipital. Nos vamos entonces al hueso occipital, que es el punto clave. ¿Qué hueso está fracturado? Eso es lo que usted tiene que buscar. Del lado izquierdo, también es lo otro. Luego, en la evaluación clínica, se presenta, como mencionamos en la evaluación clínica, eh, dificultad para deglutir. Bien, entonces, ¿cuál par craneal está afectado? Esa es la pregunta ya que le hacen. Tenemos acá otro paciente. Oh, pero hay muchos pacientes aquí. Este es de 25 años de edad con traumatismo cráneo encefálico severo. Apréndanse eso. Por accidente de tránsito. Radiografía muestra fractura en el hueso occipital del lado derecho. El otro lado del lado izquierdo, pero este es lado derecho. Al examen físico, el paciente presenta dificultad para elevar los hombros. ¿Cuál es el par craneal afectado en el accidente? Bien. Son casos clínicos con puntos clave. Este es lo que tiene dificultad para elevar los hombros. El otro era para deglutir. Y ahí tenemos entonces algo parecido al otro, pero no se en nada. Los dos tienen trauma encefálico severo. Los dos andaban en motores. Los dos tienen fractura. Y los dos tienen una, una alteración. Uno es para deglutir y el otro para elevar los hombros. Ahí no dice así, no dice, no me importa. No puede decir eso. Otra preguntita, señores, ¿de caso clínico le interesan o de preguntas directas? Casos clínicos. Entonces, casos clínicos, vamos a ver, masculino de 37 años de edad, tras un atraco, lo atracan a ese, fue herido con un alma punso cortante, en la cual fue lesionado el nervio accesorio. ¿Cuál de los siguientes músculos perderá su acción? Entonces, aquí tenemos los músculos del cuello, músculos de la cara y músculos así sucesivamente. Músculo largo del cuello, músculo platisma, músculo esternocleidomastoideo, músculo miloioideo, músculo moyoideo, Y así entonces, sucesivamente, usted va a buscar cuál es el nervio, bla, bla, que inerva esa estructura. Aprendas entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que aprender el nervio, tiene que aprender por dónde pasa el nervio, si se lesiona ahí, y qué es lo que ocurre. Por ejemplo, al inducirse el reflejo nauseoso, es estimulado, la orofaringe. ¿Por dónde viaja la aferencia de este reflejo? Entonces saber cuál es el reflejo náuseoso. Ese es el de la náusea, cuando usted introduce el dedo y le llega ya la úvula, la campanita. Ya usted sabe si usted tiene, ustedes han tenido alguna experiencia con eso. Entonces usted va a tener la dificultad o la sencillez de decir cuál es el reflejo. Un ejemplo, la aferencia porque quien está dada y la diferencia. Eso significa cuáles son los nervios que inervan esas estructuras, sensitivamente y la parte motora. Aquí tenemos al inducirse el reflejo nauseoso, estimulando el arofarín, por delante viaja, no, por dónde viaja la aferencia a veces reflejo, que es lo que tenemos aquí. Y hay diferentes opciones, por ejemplo, la aferencia vago y aferencia inpuglosa, aferencia glosumariño, aferencia accesoria, aferencia glosumariño, aferencia vago. Aferencia trigéminos referencia experiencia... Vago Ahí son correctos Entonces ahí te va a determinar cuál es Ya usted sabe que la úpula es enervada En la musculatura por un nervio Y sensitivamente por otro Es decir, para blando Reflejo nauseoso Y eso se explicó muy bien cuando la gente Hablaron de esos pares croniales Un fulano y el otro fulano Que hay nervios específicamente esa defensiva a eso nos referimos cuando hablamos de aferencia y experiencia. Y creo que cuando hablamos de aferencia visceral, ¿sí hablaron de eso, lo que mencionaron en la introducción a esos pares craneales. Así que no hay preguntas extrañas acá. ¿Cuál estructuras, además de la vena jugular interna, pasa por el agujero entonces? Pregunta, van a salir el pares craneales en secuencia. 4, 5 y 6. 6, 7 y 8. 8, 9 y 10. Así, secuencia que van a pasar por un mismo agujero. Y ahí vamos a tener para que el número romano. oye oyeron? Si no saben el número romano, se enromó, menos 15. Triángulo. Ramas, por ejemplo, el nervio de la rima recurrente, el derecho se origina a qué nivel? Entonces, origen de los nervios, de las ramas de las ramas. Origen de los nervios, a qué nivel se origina los, la, rima, la rima recurrente. Por ejemplo, debajo de la mano de su derecha, debajo de la, del caído de la orca, a nivel de la arteria oveja Debajo de la arteria subclavia derecha, a nivel del los por ejemplo, esas son preguntas de anatomía topográfica. Lo que más le encanta a estos jóvenes es con relación a los casos clínicos. Elevación triangular y cartilaginosa que sigue la raíz del hélice. Eso ya sería para el segundo... <risa> cuestionante. Pero más o menos. Elevación triangular y cartilaginosa que sigue la raíz del hélice se denomina lóbulo, antitrago, trago, conducto de diversión, concha. Más o menos parecido son las preguntitas que se les realizarán en su próxima muerte con el segundo. El punto ciego del ojo corresponde a cuál de las siguientes estructuras: porción ciega de la retina, disco óptico, mácula de la retina, la fo foveola, porción ciliar de la retina. Por ejemplo, esa es la crónica de la muerte anunciada para la próxima guerra mundial. Eh, recuerden, jóvenes, eh, con respecto al paladar: tenemos que el paladar duro está formado por dos huesos: tenemos el palatino y el maxilar superior. Y cuando hay una alteración acá, vamos a tener paladar hendido, que es cuando hay una fisura que se encuentra en la comunicación entre fosa nasal y cavidad oral. Eso se llama paladar hendido. Recuerden también que hay otra alteración que se llama torus palatino. que Es una elevación que hay ahí en el nivel del paladar. La mucosa, del tejido posterior de la lengua y las papilas circunvaladas, reciben una elevación de, más o menos así. Estos son algunos que Ustedes saben ya que la lengua va con muchas cosas. Por respecto a los dientes, tenemos acá de cuántos dientes permanentes consta un adulto. Si no sabe cuántos son, ustedes van a contárselo ahí mismo. Entonces ahí tenemos diferentes eh, opciones. Por ejemplo, 34, 28, 20, 32, 29, y así decimamente. Si, si usted no sabe y se lo olvidó, usted divide la cadena de superior que tiene tanto y la cadena de inferior que tiene tanto. Y lo suma y le va a dar tanto. Ese número que le da, usted lo coloca en el examen. Bien, si otra vez sacaron no tantas muelas, te la cuenta también cuántas muelas sacaron. ¿Cuál es el tejido más duro que ayuda a protección del diente Y así entonces vamos a hablar del diente, Dentina, desmate, la sustancia de cemento, el periodonto y la pulpa. Entonces, sustancia más dura. Recuerden que los dientes no son huesos, los dientes son órganos que provienen del de odontoblasto, que es la célula progenitora del diente que proviene específicamente de la cresta neural Mientras que los huesos provienen del mesénquima, específicamente del mesoderma. Bien. Por eso no es lo mismo. diente y hueso. Con respecto a las preguntitas de casos clínicos. Femenina 29 años de edad, llegó a la emergencia del hospital Francisco Dotomos por su cuello, luego de recibir una herida por amada blanca en la región del triángulo subentroniano. No, eso ya de ¿Qué estructura anatómica puede ser lesionada? Ahí tenemos entonces diferentes arterias, diferentes venas, diferentes nervios. Entonces, ¿qué estructura fue lesionada? Venenular anterior, arteria carotida externa, arteria carotida interna, nervio facial, nervio vago o arteria facial. Entonces ya más o menos, eso es la parte clínica que usted tiene que manejar. Hasta aquí, jóvenes. Eh, les dejo el video repasito de, de hoy. Continuaremos más adelante con otro video hablando más casos clínicos para que ustedes puedan seguir entendiendo los contenidos y espero que lo vean ver todo esto y repasen, señores, que la constancia de repaso es lo que puede llegar a ustedes a tener éxito en sus próximos exámenes. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.